imperdonable en ninguna otra comunidad ningún político hubiese permitido que se pierdan 300 empleados de su comunidad y no solamente en, en empleo sino también el trabajo que esa gente hacen para eh, y que han hecho durante los últimos 25 años para eh, eh, subir esta comunidad Eso es imperdonable Hubo una campaña de teléfono de texto mandando a votar por al taylor y por eh, robert jackson de parte del club de arena España. eso es una traición sin duda y cuando la cabeza anda mal hay que cambiarla. El dinero y los fondos históricos que nunca el liderazgo de esta comunidad ha visto de parte del Estado, lo trajo ella. ¿Cómo van a soñar si el liderazgo no se parece a nosotros? vamos a soñar si el, el liderazgo no representa a nuestras comunidades? Lo que pasa a muchos periodistas de aquí, desafortunadamente, son peseteros. Alguien le paga para que te hagan una campaña de defamación. Nunca te llaman a conversar contigo, a verificar si lo que están publicando es correcto o es incorrecto. Necesitamos una representación que no solamente nos diga cuando está en la ciudad qué ha hecho, sino las acciones que ha tomado legislativamente en beneficio de nuestra familia, en beneficio de nuestras mujeres, nuestros hombres trabajadores que día a día luchan por mantener su hogar.